Lo que me da más, más coraje, os lo prometo Sabéis lo que es ya, ¿no? En plan, hay peña en Fortnite ahora mismo Que cree básicamente que está jugando una World Cup Una Cascap y se cree como el amo del mundo Eso me da coraje, tío Eso me da mucho coraje, realmente Eso me da muchísimo, muchísimo coraje, os lo prometo, ¿eh? Bro, ¿y eso? Dios, hijo, es que mira lo que quita Desde aquí, o sea, desde la cochinchina Hermano, te dejo ciego Desde la cochinchina hermano O sea, literal, Feel Like a Troll ¡Hostia! Eso sí que era Feel Like a troll. Bro, caerá hoy Es que lo necesito, gente I need it Bro He gastado muchos materiales, lo sé Bro, no me pongas esto aquí, tío Bueno, venga, venga, venga, bueno, venga Not bad, but a shit O sí, que aquí había alguien, bro No me de joda, que vienes aquí Vale, no, no Vale, nosotros tenemos tres, tres plataformas O sea, si pierdo es porque sí gilipollas ¡Hostia! La madre que le parió, ¿cómo quita esto, tío? Increíble, fuera de coña El tío de ser de arriba es el único que tengo que hacer focus, ¿no? Entonces, ¿cómo? Vale, cuatro Cuatro cinco ¿Cuatro, cuatro pendejos viejos Ahí seguro que todavía hay alguien Seguro, segurísimo, gente Sí, tío Vale, si sí, yo esta arma está rota, gente Literal, ¿eh? Que esta está rota, coño Vale, tengo peces, tengo de todo, papajigo, tranquilízate Si wow, tranquilo y sí que ganan la partida, coño Ese pibe está O sea, sostenido, ¿dónde? Eh, vio un en una pedida de prima ¿En serio? ¿Y eso? Ey, en verdad normal, o sea, ya es que la gente Si salió ayer mi hermano Seba, la literal que la Ey, uy. ¡Wow, bro! ¿Cómo deletea esta mierda, tío? Deletea increíble, eh Fuera de coña ¿Qué coño pasa aquí, tío? digo aquí No, hombre, o sea, literal Yo todavía no la he visto Y muchos de los más pequeños tampoco ¿no? Bro, bro, ¿y eso? Hermano, tú estás más de la cabeza, ¿no? O sea, tu madre te dejó caer de pequeño, ¿no? O algo así, ¿no? Creo que creo que algo de eso escuché, ¿no? En plan, tu madre te dejó caer de pequeño Y, y, y naciste O sea, y naciste así con la cabeza bollada, Te llamaban el cabeza con Compadre, de pequeño no veas Chiquito el burin, macho O sea, literal, macho Vale, Bro, ¿y eso? Vale, lo que tengo que hacer es intentar matar al pendejo viejo este. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Queda el pibe este. O sea, vale, yo voy a intentar quitar esto de aquí, ¿verdad? De una mano. A ver si se revientan estos dos, tío. Ya estaría. Mirad este, tío. O sea, mirad. Dios, hijo, que esto revienta sin, sin hacer nada, tío Literal, eh, fuera de coño Me van a tirar, eso lo sé yo <risa> <risa> Hostia de putísima madre, gente ¿eh? El pibe de abajo está jodido Opa. ¡Lol, lol, lol, lol, Vale, tengo que recargar rápido Y matar a ese pibe, tío Ah, tengo fácil o sea Tengo fácil tío Pero no puedo caer a la gente He ganado, ¿no? O sea, literal Creo, ¿eh? ¡Ah! ¡Cracking! Gracias Manín, gracias ¿Qué digo yo? Espérate, ¿sabes? No le da ni una bala Con el subfusil, man Nice Nice Manín Eyo, let's go. <risa> Easy clapping. Pero, tío, si le hubiese dado un toque, solo un toque... Mira, qué putada que yo gane la partida, os lo prometo, y que a mí no me den más, eh, más estaqueo de esta mierda. Tengo que tener la corona, gente. Tengo que tener la maldita coronica, gente. Siempre la coronica de los cojones. No me ha gustado mucho esta partida, no me ha gustado para nada, pero bueno. Eh, las partidas de Fortnite actualmente se ganan por aguante, eh, o sea, fuerza y constancia ahí, tío. Gracias, Yo y ya nos vemos. Con Nemo, man. Increíble. ¿Eh? ¿Qué fumada, bro? O sea, perdón, perdonadme. ¿Qué cojones, bro? Le pasa la peña, Oye, ni tan mal, ¿eh? Se coño es Venom, tío. Maldito concha de su madre, ¿eh? ¿no? Está tocadísimo, bro. Loli, ¿eso? Dios y, y, y, o sea, vale. Madre mía, bro o sea, Este tío va a cargar oh. Este tío va cargadísimo de cheto, tío Vale <ríe> Me sigue, bro No es una victoria muy válida Pero es una victoria Igualmente la cara fea de los juegos competitivos es que la potra que tú puedes llegar a tener es eh, esa, literal, tío Te he visto, bro, o sea, te he visto, maní No sé para dónde va, pero te he visto, no sé si se ha metido en el... Ajá, ajá, ajá, bits. Ahora tiene armas, ¿eh? Para acá ¡Ja, ja, ja! Bro, ¿qué quieres jugar, tío? ¡No cabrón! ¡No corra. <risa> ¡Qué máquina, hermano! <risa> hermano, no me quedo con el PBS porque me van a banear, tío Pero si no, me habría quedado loco ¡Qué troll, macho! Hijo de puta pero aquí, ¿sabes? Entonces no puedo llegar a hacerle nada Él ha picado y tal, ¿sabes? O sea, estoy jodidillo dentro de cabeza O no, porque es un cono, ¿sabes? ¡Tío, es un puto cono, bro! Hermano, ¿tú juegas a Fortnite o juegas al ping-pong? ¿A qué juegas tú? A ambas cosas Ah, está bien, bro o sea, Pogba y tal, es una locura ¿sabes? Son personajes que estarán súper dopados, ¿sabes? Porque siempre, en todos los putos FIFA En todos los putos Pro, esos personajes están rotos No, no lo siguiente, gente, aquí ha caído alguien, ¿no? Creo, pero bueno, o sea, el ese que estaba distraído, coño Ese se confundió de juego Creía eh, que era el Tetris literal, mi hermano Álvaro O sea, ¿has visto cómo se movía? Oh, sí que hay alguien ahí, bro eh, ¿y esto, tío? O sea, ¿qué le pasa a esta mierda, bro? Ah, ok Oh, bro Amazing, I think I need That shit, bro Ah, que se va corriendo Me cago en tu madre, bro ¿Hola? ¿Lol? Jugadores tan conos me ponen nerviosísimo, tío Os lo prometo Los jugadores tan conos me ponen súper nerviosos Porque son súper impredecibles, tío En plan... Hostia, pues sí, ¿no? ¡Lol, lol! Sí que estaba, tío Maldito niño ¿Qué hacen, tío?